Thank you. Andrés Andoval y quiero hacerle una pregunta para que ustedes tengan más clara la visión de este proyecto ¿Por qué has decidido hacer Omega Pro? Porque me encantan los proyectos inteligentes eh, transgresores eh, revolucionarios y que transforman vidas por eso, sencillo Excelente, porque es la mejor decisión que se puede tomar También es la mejor decisión que se puede tomar <risa> Vengan para acá. Gracias Andrés ¿Ya? Y el que esté pensando que Omega Pro se va a ir yo me voy a reír en su cara porque no, no, no, o sea, nosotros no nos vamos a ir a ningún sitio. ¿Será acaso que nadie advirtió sobre lo que iba a pasar? ¿Será acaso que ninguno de los países se dio cuenta de que Omega Pro era un sistema Ponzi? Pues bien, estas son algunas de las advertencias que dieron cada entidad financiera de diferentes países. La AMF de Francia la CNV de España la CMF de Chile la CNV de Argentina la SUJEF de Costa Rica la FSMA de Bélgica la SBS de Perú, la Dirección General de Instituciones Financieras en República del Congo, la SIBOIF de Nicaragua, y por supuesto la Superintendencia de Colombia. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿Aprendiste la lección?, ¿Pagaste el dinero suficiente como para no volver a caer en un esquema Ponzi?, ¿O seguirás metiendo tu dinero en falsas promesas en plataformas que prometen ser la gallina de los huevos de oro y que al final se van con el dinero de todos? Para esto hay que tener muy en claro que es una estafa Ponzi. Para que la sepas reconocer y cuando la veas, la evites. Una de las grandes luminarias que tiene Omega Pro como coach de enseñanza es John Maxwell. Esta persona que anteriormente se había unido a Cifra y pues ustedes ya saben qué pasó con, con Cifra. Spoiler, dejó de pagar, dejó de existir. Cambiaron el nombre, se convirtió en Decentra y ahora es... Coach ahí también. John Maxwell es un escritor que ha hecho más de 80 libros de emprendimiento y de liderazgo. Él ahora va a ser el nuevo mentor de la nueva compañía llamada Decentra. Si tú no has visto mi video pasado de qué pasó con cifra, te lo voy a dejar aquí para que vayas, lo veas, lo analices y entres en contexto conmigo sobre este nuevo video. Continuando con la nueva compañía llamada Decentra, vas a poder pagar y tomar clases con John Maxwell. El costo va a ser de 99.95 dólares. Sí, la verdad es que se me hace un precio demasiado eh, tonto, demasiado caro para que tú puedas tomar y aprender clases con esta persona, ya que las clases pues las puedes tomar en internet, puedes descargar sus libros, hay demasiada información sobre emprendimiento y liderazgo con esta persona. Ahora, estas personas que están haciendo la nueva compañía llamada Decentra, te quieren meter a esta persona y su fachada va a ser él para todo lo que se va a venir Después, Prácticamente te están vendiendo algo que ya está en internet y lo puedes buscar, pero las personas no saben o no se pueden investigar un poquito sobre esto. La gente te va a decir que estás tomando videos en vivo con esta persona, pero lo que no saben es que realmente esas clases que tú vas a ver ya están pregrabadas y a ti solamente te van a decir, ¿sabes qué? Métete este link a esta hora y tú vas a creer que estás tomando clases en vivo con esta persona cuando realmente ya están pregrabadas. Porque la compañía de cifra ya se quiere deshacer por completamente de ese nombre Por eso está creando una nueva que se va a llamar Decentra Y esto pasa porque desde que empezó el año empezaron a bajar los rendimientos que nos daban a nosotros los inversionistas Dejó de pagar y muchísima gente está molesta Por eso se está deshaciendo de ese nombre para comenzar una nueva Otro de los coach de Omega Pro es Jordan Belfort Persona que fue condenado por estafa, pero aún así lo sigue haciendo. Toda su historia la puedes ver en la película El Lobo de Wall Street. La justicia lo condenó en el 2003 a pagar 110.4 millones de dólares, de los que aún le quedan por pagar 97 millones. Motivo por el cual acepta dinero de quien sea para aparecer en cámara y dar charlas o consejos financieros. ¿Tienes novia? Estoy casado. Tengo una esposa. Se llama Teresa. Es estilista. Felicidades. Gracias. Piensa en Teresa. Tu objetivo es llevar dinero del bolsillo del cliente a tu bolsillo. A la baja, a los lados, o giran círculos Mucho menos los corredores ¿Mm? Todo es una patraña, ¿sabes qué es eso? Sí, un engaño Una patraña sí, es una, maña, una maraña, es una artimaña. Es polvo de hadas, no existe No es cierto, no es concreto ni material No está en la tabla periódica No, no existe esa mierda Claro, ¿No entiendes? <risa> claro, pon atención ¿Mm? No creamos nada No construimos nada no. Y si tienes un cliente <risa> Que compró acciones en 8 uh -huh. y de pronto está en 16 y se siente con suerte y quiere cobrar, liquidarlas y agarrar su puta lana... y correr a casa. No le permitas eso, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque eso lo haría real. ...claro... No, ¿qué haces? Se te ocurre otra brillante idea. Uh -huh. Una idea especial. Otra situación. Otras acciones. Para que reinvierta sus ganancias y algo más. Y lo hará en cada ocasión. Uh -huh. Porque todos son adictos. Uh -huh. Y sigues haciéndolo una y otra y otra vez. Mientras tanto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 ¿La compañía tiene como objetivo desarrollar un token o una criptomoneda? No. No. No. Uh, no. It's, it is too risky. Es demasiado riesgoso. I will not risk my reputation on uh I want to think this. Uh Yo sí. Yo no personalmente no arriesgaría mi reputación ante algo que sea como carreta. No, I won't do it. No, yo no lo haría. I will not do something that will harm people. Yo no haría nada que lastimara a la gente. Que Omega Pro no va a llegar a fin de año.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 Lo que es. O sea, imagínate el escándalo que sería, eh, imagínate los anuncios en los tabloides, familia real de los Emiratos Árabes Unidos presente en una convención internacional de una empresa Ponzi piramidal que fraudeó a millones de personas a nivel global. Tú imagínate qué tan mal quedaría parada la familia real de los Emiratos Árabes Unidos por quedarse y por ir a una de estas este, convenciones. ¿Por qué hago mención de esto? Obviamente, antes de que la familia real pusiera un pie o pensara siquiera en asistir a la convención internacional, tuvieron que haber analizado Megapro. Tuvieron que haber visto qué era lo que hacía, cómo era que se eh, promovía, en cuántos países se encontraba, cuánto dinero tenía la empresa, si estaba en números azules, si tenía deudas. Todo eso lo tuvieron que haber analizado antes de que la familia real si, siquiera asistiera al evento. Entonces, cuando yo vi a la familia real en el evento, dije, wow, esto está en otro nivel. Y perdón, pero pues así yo me invento mis, mis rollos, ¿no? Yo me pongo a pensar y digo, wow, qué gran oportunidad es la que tenemos enfrente en, en el día de hoy. Sí, bien. Sí, bien. Cuando nosotros regresamos de Dubai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 Bueno, hoy vamos a hacer nuestro pago con OME Money, tarjeta Visa Corporativa Internacional de esta cuenta en Colombia. Vamos a ver si funciona. Número de aprobación, funciona a la perfección. Vamos de nuevo a lo mismo, no es para tirar mierda ni hablar mal de nadie, yo siempre dije lo mismo, el día que a mí la empresa me haga ruido o yo no confío en lo que fuese, le voy a notificar a toda mi gente y me voy a ir, y fue lo que hice porque soy congruente, prefiero mil veces cuidar a las personas que confiaron en mí antes que cuidar mi cheque, por eso mismo no tengo miedo de arrancar en cero, pero quiero que entiendan lo siguiente, la persona que tanto edifiqué pensando que era parte del corporativo, acaba de hacer un video diciendo que él no tiene nada que ver y que le pagan simplemente por entrenar a los líderes. Eso no es todo, sino que también me han mandado mensajes diciéndome, Juaco, sacaron tarjetas, sos un boludo, ¿cómo te vas a ir ahora que estamos haciendo ruido de verdad? Y quiero que veas los siguientes videos para que veas que cuando hablo es porque tengo fundamentos y no porque me quedo callado. O sea, no sé si entienden que tranquilamente puedo ir yo y decirle a la empresa que quiero una tarjeta que diga Joaquito Vadilla Capfer y me la van a hacer, porque no es que la está dando un banco, simplemente ponen un chip de una tarjeta prepago y la crean y la diseñan con el logo que vos quieras. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque me enaba y me enoja demasiado que me sigan tirando un montón de mierda cuando yo no estoy hablando de nadie. Y si yo hablo es porque tengo razón, si no me quedo callado. Y también lo hago porque me da bronca enterarme de que hay un montón de líderes que están rompiendo los compuestos para invertir en otro tipo de negocios y a mí me acribillaron. Entonces, yo tomé la decisión de resignar un cheque porque quería cuidar a mi familia, porque quería cuidar al equipo que armé. Y no me gusta que le metan el verso a ustedes. Esto que te doy acá es información para que vos la puedas analizar. Ahora está en vos de qué lado querés mirar. Yo simplemente te brindé lo mismo que vi yo. Solo vea, el tiempo te da la razón o te expone.